¡Hola niños! Hoy vamos a decorar un gingerbread. ¡Sí! Aquí tenemos el gingerbread. ¡Sí! El gingerbread. Um, ¿Qué vamos a hacer primero para decorarlo? Por la boca. ¿La boca? La boca se hace con esto. Uh, entonces le vamos a poner todo de eso primero. Sí. ¿Vas a, a decorar el gingerbread? Sí. ¿Ya tiene la boca? ¿Y podemos a eso con sí. Sí, pero espérate, al pasito. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Este. Ah, las cejas. a hacer toda la orilla. Vamos a poner un poquito donde están los hoyitos para que se pegue. Pone otro. ¿Dónde más le quieres poner? Ah, le falta la nariz? Sí. No, no, no le falta no, no, falta a ponerle más. Vamos a ponerle un poco de crema para que se pegue. Un gorro. Ah, vamos a ponerle un poco de cabello blanco. Porque va a quedar mucha crema. Vamos a ponerle cabello liso. Golf, golf, golf, golf. ¿Qué hago? ¿Vamos a golf? ¿Vamos a golf? Oh, ayer no porque venía con el yogur. Se le pusimos la pusi corbata muy alta y se está ahorcando el gingerbread. ¿Cómo se está oigando? Tú no ves que está muy cerca de la boca las mentas. Entonces ya terminamos con el gingerbread. ¿Está así? Sí. Entonces, niños, eso ha sido todo por hoy. Miren cómo quedó nuestro gingerbread. No, no, no, no. Tal vez quedó muy bonito. ¿Quedó muy bonito? Tal vez sí. Tal vez. Es decir que tú no estás seguro de que sí. Tal vez. ¿Qué ¿Mm? saben, niños? Cuando terminen, recojan todo su reguero. Y hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle que le gusta y compartir con otros niños. Bye, bye. ¡Sí!